Hola mis hermanos de cristianos en la gloria y la fe que conquista siempre ando en la gloria y la honra al Señor. En estas clases virtuales siempre agradeciendo al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, en todo ese pueblo de Dios que realmente está siendo muy comprometido con Él y realmente está siendo fiel con Él. Y esta clase virtual mis hermanos de cristianos en la gloria de este jueves, de esta semana, sé, el Espíritu Santo sé, la ha titulado Programa tu, tu cita para reclamar tu salvación. Esto viene a la opción que estaba reclamando una, no sé cómo le llamas, una, una medicina, una droga, no sé eh, cómo lo llaman en tu nación, y, y vi un título que decía programa tu cita para reclamar tu, como tu medicina, sí, era algo así. Entonces, pero el Señor me, cuando yo lo vi por primera vez, como que programa tu cita para reclamar tu salvación, y volví a mirar, y era medicina, o como lo llaman en tu país. Eh, entonces eh, yo decía, wow, Señor, esta es una palabra que necesitamos compartirle con tu pueblo. Y el Señor me decía, es por, por, eso te la, por eso te la di, para que le hables a mi pueblo esta palabra que realmente necesita programar esa cita con el Señor. Necesita programar esa cita para esa salvación en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que el Señor esta semana, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, de aquí, de, de la fe que conquista, que nos ven todos los jueves. Gracias al Señor por su fidelidad, porque nos da el, ese placer de poder dar las buenas nuevas de reno a los cielos. Y el Señor nos lleva a la nueva versión internacional. Estoy tomando muchos versículos para que vosotros pueda, puedas entender mejor la palabra. Eh, también me encanta la Reina Valera, pero para que, uh, para que tú entiendas mejor los, los textos bíblicos, y en Hechos uh, capítulo 4, versículo 12, nos dice, De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Cristo Jesús. En el cielo, eh, en lo que está en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, su nombre es Jesucristo, eres nuestro salvador, el que pagó un precio, y por eso el título es Programa tu cita para ser, para reclamar, perdón, tu salvación. Programa esa cita con el Señor en esa oración, en esa lectura, en ese ayuno, en esa intimidad con el Señor, mis hermanos. Por eso el Señor nos está hablando que eh, realmente debes de proclamar esa cita para reclamar tu salvación. Y es por eso que el Señor nos dice una vez más en Hechos 4.12, de hecho en ninguno otro hay salvación, porque es el camino, la verdad y la vida. El, el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús, porque Conoceré la verdad y la verdad los hará libres mediante su Santo Espíritu. Por eso Él ha dejado a su Santo Espíritu. Por eso el camino a la verdad y la vida Jesucristo, que el Padre dio a su Hijo por cada uno de nosotros hace dos mil años, por, para pagar, pagar un precio que realmente no nos necesitaba pagarlo, pero lo pagó para que nosotros eh, programamos una cita para tener esa vida eterna con Él, él en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que también el Señor nos lleva el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo nos lleva a Hechos, capítulo 16, versículo 31, que nos dice, Cree en el Señor Jesús, así y tu familia serán salvos. Le contestaron, es cuando Pedro y Silas eh, estaban encarcelados porque le habían quitado el negocio a otros porque le eh, arrepentieron el espíritu de adivinación. Entonces los encarcelaron y le dijeron a este hombre. Y él le decía, ¿qué debo hacer? Entonces le decían cree en el Señor Jesucristo y así, tu, así tú y tu familia serán salvos. ¿Y qué es cree? Crees tener, ya estamos buscando el significado en el diccionario, es tener confianza en alguien. Y ese, ya decían ese, ¿en quién es? Tú lo sabes muy bien, y te, pero te lo voy a recordar. Cristo Jesús, Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, somos el, somos, es, es el intermediario para llegar al Padre. Y ese cree, el verbo creer, es tener fe, pensar que es posible lo que el Señor nos, nos está dando una nos va a dar una vida. Que estamos programando esa cita para que tengamos esa salvación en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que hay un salmo maravilloso que el Espíritu Santo nos trae en esta semana, en este jueves, en esta clase virtual, mis hermanos de, de Cristianos en la Gloria, de la fe que conquista, que nos dice: Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Como lo decía el salmista, con. Yo siento que lo decía con ese amor, con esa pasión de decir, solo en Dios ay, yo descanso mi alma y solo en Él. Yo puedo sentir lo que el salmista decía porque hoy en día solo mi alma puede sentir descanso en Dios. Yo entrego mis cargas, entrego todo porque cada día mi oración, cada día esa lectura, cada momento que estoy con el Señor, estoy programando, estoy programando esas citas para decir, Señor, cuando vengas por mí, yo me quiero ir pero también anhelo que se vaya mi familia, mis compañeros, mis conocidos, las personas próximas a mí se vayan en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor aquí nos habla, de, por medio del Salmo 61 o oh, capítulo 62, perdón, cap, eh, versículo 1, solo en Dios haya descanso en mi alma, de Él viene mi salvación. Claro que el de, Él es el único que te da salvación. El mundo te trae afanes, trae momentos de diversión y esto, pero son temporales. El hombre, mejor dicho, es peor. Entonces, algo que tenemos que hacer es programar esa cita para reclamar esa salvación. Cada día, ta, ta, mañana, tarde, noche, todo momento, estar hablando con el Señor para tener esa salvación. Esas citas que tú tengas con esa intimidad. Hay momentos de oración profundas, hay momentos de oración breves, pero en esas, en esas citas que estás poniendo con el Señor, realmente que, lo hagas de corazón, lo hagas con todo tu amor, con todo, con todo ese anhelo, con todas esas ganas de decir, Señor, esa salvación, yo quiero estar contigo en el nombre poderoso de tu nombre. Es por eso que el Señor también nos lleva a Mateo, capítulo 7, versículo 21, que nos dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mí, mi Padre que está en el cielo. Tú realmente estás haciendo Estás programando esa cita, estás buscando al Señor de todo corazón, lo estás, lo estás buscando con ese anhelo de decir, Señor, yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado, yo no quiero seguir lo que hacía en el mundo, quiero ser una nueva criatura en Cristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor te, te está diciendo, yo estoy esperando que tú programes citas conmigo, citas de oración, citas de, de escruñar mi palabra, citas para que atiendas al templo, citas para que... Yo te pueda destruir, yo te pueda transformar, y estoy golpeando las puertas de vuestro corazón, y que esa casa, ese templo que es tu cuerpo, habite en mi Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. ¿Para qué? Para que tu alma tenga una vida eterna en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que en la Reina Valera, mira lo que nos dice en Marcos capítulo 10, versículo 27, mis hermanos, nos dice algo maravilloso. Entonces Jesús, mirándoles, dijo: Para. Para los hombres es imposible. De pronto para ti es imposible. Más para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. De pronto para ti esa cita es imposible. De pronto para ti, cuando estoy orando, tú estás diciendo: El Señor no me está escuchando. Claro que te está escuchando. El Señor está escuchando atentamente a todo lo que tú dices cuando viene de ese corazón. Porque eh, de la abundancia del corazón ya sabes el resto, te lo dejo, termínala. Porque desde Mateo 15, 8, este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Vemos un pueblo hoy así, no estoy juzgando, pero es una verdad, una verdad que no, te, no podemos tapar, una verdad que realmente necesitamos un pueblo que realmente adore a, un, a nuestro Dios, ese Dios vivo de poder, que vive a su Hijo y que tenemos a su Santo Espíritu con nosotros en el nombre de su nombre. Y es por eso que no es imposible para Dios que estés con Él, pero pronto para ti es, tú prefieres lo del mundo, otras cosas, que sacar esa cita especial con el Señor para que tú tengas una salvación. Y el Señor te quiere muchas cosas contigo, eh, en el nombre poderoso de Jesucristo. Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida. Y, y Él es el camino a la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino ¿por quién? Por Cristo Jesús. Entonces, ese camino es la verdad de la vida. Y como lo hemos hablado en las diferentes emisiones, que, que cada vez estamos conociendo esa, esa verdad. Y esa verdad te está haciendo libre. A mí me está haciendo libre, me está quitando vendas. Me está mostrando que mucho cuidado cuando confías en el hombre, porque maldito el que confía en el hombre. Mucho cuidado de escuchar esas voces ajenas. Porque esas voces ajenas quieren desviarte de mi camino. Mucho cuidado, que a uh, esas voces ajenas lo que quieren hacer es no programar citas conmigo, porque no quieren que tú seas salvo o salva. Por eso te estoy hablando, te dice el Señor. Estoy llamando a lo más profundo de vuestros corazones que estás esperando para que tengas esa intimidad con, uh, conmigo, te dice el Señor. En el nombre de Jesucristo. El Señor está esperando que realmente comiences a tener esa intimidad, esas citas, a escrudeñar su palabra. Compra una Biblia, dejas ese de celular. Porque más mantienes en un celular que realmente aprovechando el tiempo porque la venida del Señor está muy pronta. Muy pronta, mis hermanos de Cristo en la gloria. Tú no crees, tú más pro, lo, es, está muy pronta. No es para asustarte, pero se está cumpliendo todo lo que dice la palabra. Entonces, mis hermanos, mi gran anhelo es que mi familia, mis compañeros, la gente que vive alrededor está alrededor mío, realmente busquen al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mira que eh, también el Señor nos lleva a 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, que nos dice, Ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Como yo sé que el Señor te está transformando y porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu hay libertad en esas citas que tú estás programando con el Señor esas citas son esas citas como tú lo haces con, con el mundo con tus entre comillas amigos compañeros vecinos esa prioridad que tú pones con ellos ponla con el Señor y donde hay conexión espiritual con el Señor hay libertad hay paz tranquilidad en el nombre poderoso de Jesucristo eso sí, se va a levantar el, el enemigo, porque no quieres que en esas citas que tú estás programando con el Señor te lleve una vida eterna. Entonces, el Señor está diciendo en 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y como lo hemos hablado, que eh, el Señor nos, que no nos afanéis por el día de mañana, como nos habla en Mateo, en el Mateo, en el capítulo 6 habla que, que no, nos han, no nos preocupemos por el día de mañana. El Señor te está diciendo, búscame. Yo te voy a dar paz, libertad. Y van a haber ataques, claro que sí. Pero el Señor está diciendo, sigue programando citas. Porque en esas citas cada día te va a llevar de gloria en gloria, y nivel en nivel para que tengas una salvación conmigo. Y estés conmigo para una vida eterna en el nombre poderoso de Jesucristo. El Señor como siempre lo hemos hablado, nos da esa libre albedrío. Efesios 4.30 No agravien al Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Ese agraviar, mis hermanos, nos quiere decir, no ofendas gravemente a alguien. Eso significa, va a faltarle respeto. No agravien al Espíritu Santo. No lo ofendan. Respéntenlo. Y esa es una de las... Esa es una de las palabras dice el Señor, tú puedes ofender al papá, al hijo, pero al Espíritu Santo, mucho cuidado porque se no tiene perdón. Tengan mucho cuidado, respeten eso. Apocalipsis 7, 10. Y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y ya para ir terminando, Apocalipsis 19, 1. Después de esto, y en el cielo, la potente voz de una multitud que decía aleluya la salvación la honra la honra la gloria y el poder son de nuestro Dios así que el Señor está diciendo comienza a programar esas citas si no las has programado esa oración escruñar, profundizar la palabra y verás que el Señor te va a dar una tranquilidad una paz en tu vida en el nombre poderoso de Jesús recuerda estás estamos en la gloria para para para hablar de Dios. Estamos en la gloria para decir, tenemos un vivos Dios vivo de poder. Sigue programando esas citas y verás que todo en tu vida va a ser transformado y, y, y cambiado. Mis hermanos, nos veremos en otra próxima clase virtual, otro jueves más, otra semana más, aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.